Horizon Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser abordado por nuestro medio sobre el incremento de los asaltos en sectores del municipio, manifestó. Vamos a ver cómo vamos este mes, que pasó. El mes pasado fue muy bueno, bajamos como un dígito más o menos. Eso significa el trabajo de los miembros de la policía, que se han compenetrado al trabajo.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 de los diversos sectores del municipio. En un encuentro que tuvimos en Cabrera, de Nagua ...y en la provincia de María Trinidad Sánchez... ...para ser el tema más, más franco... ...nos ofreció posiblemente 20 a 25 hombres... ...con esos 20 25 hombres nosotros vamos a aumentar... ...la capacidad operativa de aquí de la policía, de, de Macorís, ...que no hace falta hombres... ...nosotros contamos solamente para el municipio Cabecera...